Estás entrando a... Larkemo Larkemo Larkemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larkemo En la oscuridad del drenaje, bajo las ciudades, también puede ser un sitio que albergue vida. No sabemos qué clase de especies puedan mutar y existir ahí, alimentándose de desperdicios. Pero sea lo que sea, es seguro que tienen fuerza y por ende también gran tamaño. Si no, no pudiéramos explicar el siguiente video. nos observa desde las alcantarillas. La reciente noticia sobre una gigantesca rata descubierta en la Ciudad de México al destapar un drenaje, nos hizo recordar las leyendas urbanas de ratas gigantes o criaturas extrañas que pudieran estar viviendo bajo la ciudad. Y aunque la enorme rata solo se trataba de una botarga, no hay duda de que en verdad un críptido similar a esta pudiera habitar las entrañas del drenaje. También existen diversas historias que afirman la presencia de seres deformes en las alcantarillas, puentes e incluso en el metro de diferentes ciudades, que se mantienen ocultos en la oscuridad y seguridad que les da ese otro mundo, maloliente pero extenso bajo tierra. Hay videos. Relatos y experiencias que han inspirado películas de Hollywood donde la amenaza se esconde bajo tierra. A veces se trata de criaturas extraterrestres, como en la película de La Mancha Voraz. O terror bajo la ciudad, donde el monstruo se trataba de un cocodrilo gigante que había mutado. Y algunos otros recordarán el andar del bizarro bebé que se arrastra en el drenaje de la cosa que no debía pasar. Lo que vemos en las películas podría ser mera ciencia ficción, pero la realidad nunca termina de sorprendernos. Hay quienes relatan que en los túneles del metro viven ratas extremadamente grandes. Son inteligentes y capaces de devorar seres humanos. Se cree que por los túneles del metro de la Ciudad de México, en la noche, estas ratas gigantes pueden ser vistas, o incluso algo peor, criaturas inimaginables que se alimentan de lo que encuentren. Y precisamente esos monstruos de la oscuridad pudieran ser los responsables de tantos desaparecidos en el metro de la Ciudad de México, ya que ni siquiera se han encontrado sus huesos. Estas criaturas deben habitar en los túneles cerrados del metro o en aquellos que han sido inhabilitados. Quizá tengan conexiones hacia madrigueras aún más subterráneas a donde han llevado los cuerpos de los desaparecidos. Una noticia que impactó es la de una niña que fue comida por una rata gigante. Sucedió en Johannesburgo, Sudáfrica cuando la madre de 26 años de edad decidió ir a una fiesta y dejar sola a su bebé de tres meses. Los gritos alertaron a un vecino que nada pudo hacer. Solo observar la macabra escena con un monstruo ensangrentado de cola larga como protagonista sobre el cuerpo de la pequeña bebé. La bebé tuvo una muerte dolorosa. Su lengua, ojos y dedos habían sido comidos, expresó el hombre al ser entrevistado. Pasando a otros temas que también generan mucha consternación a nivel internacional, es el caso de una mujer de 26 años de edad que fue detenida por negligencia luego de que dejara abandonada a su pequeña bebé de tan solo tres meses para ir a una fiesta nocturna. La bebé tuvo una muerte dolorosa. Su lengua, ojos y dedos habían sido comidos. Esto relató el hombre y añadió, esta mujer tiene que ir a la cárcel porque no merece ser madre. El video que verán a continuación da muestra de la existencia de estas, donde una rata de buen tamaño es devorada por una que podría ser cuatro veces más grande. Incluso algunas personas afirman que son tan grandes como perros, muerden los cables y que el método más efectivo para exterminarlas podría ser solo con un lanzallamas. Se cree que ratas gigantes o criaturas extrañas deben ser mutaciones debido a algún tipo de radiación o sustancia en los drenajes, que alteró la originalidad del animal o creó alguna especie desconocida. Por otro lado, se habla de la presencia de seres de otro mundo, que se han ocultado en las alcantarillas y desde ahí, nos estarían acechando. Y es que al ver este video, no se puede pensar más que en algo monstruoso que jaló y devoró a este perro. Sin embargo, la historia de quien proporcionó este video... ...menciona que el perro fue encontrado ahí con marcas del ataque de una criatura con largas garras. Pero afortunadamente, pudieron rescatarlo con vida. ¿Serán monstruos? ¿Serán ratas gigantes o extraterrestres? Una de las historias cuenta que varios hombres se encontraban en un túnel del alcantarillado, cuando observaron que a sus espaldas caminaba una mujer vestida de blanco. Ellos, al percatarse de su presencia, bajaron la mirada. Y se dieron cuenta que la mujer iba flotando. Ante este suceso, salieron rápidamente del drenaje con mucho miedo. El drenaje es un mundo que genera vida y al cual no le hemos prestado atención. Y a pesar de caminar sobre este, no tenemos ni idea de lo que se encuentre ahí. ¿Qué se ocultará bajo tierra en nuestras ciudades? Quizá en las alcantarillas haya algo que en algún momento descubramos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y los espero en el siguiente video donde haremos una investigación de algún caso que se vuelva viral en Internet. Mi nombre es Oksla Castro. Gracias por unirse a las filas de la Legión Oxlac con su suscripción, con su like y compartiendo este video. Si les gustó, por favor, pónganlo en sus redes sociales. Seguramente a sus conocidos les va a gustar o a interesar este tema. Nos vemos en el siguiente video.